Hola, soy Claudio. Bueno, eh, hoy vamos en estos videos que siguen, este, y o, los que siguen, vamos a eh, vi, ver un poco el tema de, de cómo trabajamos el texto en, en Inkscape. ¿sí? Para trabajar texto en Inkscape, tenemos la herramienta que es la A, que está acá en la barra de herramientas, ¿sí? que dice crear y editar texto, objetos de texto. Eh, como verán ya nos avisa, es un objeto, por lo tanto podemos moverlo, agrandarlo, eh, achicarlo, ponerlo encima de otras cosas, debajo de otras cosas, sobresaliendo, eh, obviamente eliminarlo. Eh, hay dos formas de eh, escribir texto. Una es, hacemos clic en el, en el botoncito de la herramienta, se van a aparecer varias opciones acá para trabajar con, con, el, con el texto. Entonces hacemos clic donde podemos, queremos empezar. Después lo podemos mover, ya sabemos, es un objeto. Hago clic y, y me pongo a escribir. Lago Pueblo eh, Departamento de Cuyamen. Cush, ¿Sí? Fíjense que si yo sigo escribiendo, eh, va a, ¿cómo se llama? Va a ser, eh, va a seguir escribiendo para la derecha y sigue y sigue y sigue sigue. Si yo quiero eh, que sigan el renglón de abajo, le voy a tener que dar un Enter. Pero atención a esto. Fíjense, yo si, eh, Es posible, puede ser que ustedes no tengan ese problema, pero es posible que le den un Enter y se pongan a escribir. Vamos a darle el enter de vuelta cuando se lo doy bien. Se pongan a escribir y escriba encima de lo que ya me escribimos. O sea, vuelve a la, a la izquierda, pero no baja un renglón. ¿Esto por qué es? Porque. Eh, Acá entre las opciones de texto hay uno que se llama espacio entre líneas base. ¿Sí? Ese espacio entre líneas base, si está en cero, va a dar por sentado que nosotros queremos, que no queremos un espacio entre las líneas, entre los renglones, digamos. ¿Sí? Por lo tanto, va a volver a escribir encima del otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que cambiar por un número. Yo, por ejemplo, le voy a dar 15. Recuerden que le podemos dar al más y al menos en las ventanitas estas. O podemos escribir un número directamente. Escribo 15, le doy Enter. Y ya me lo cambió. ¿Sí? No me, no me gusta, estoy... No me gusta con este, con este espaciado, es muy grande, qué sé yo. 10. Y quedó medio apretadito. Entonces le voy a dar, qué sé yo. 12. Ahí queda más bonito. ¿Está? Entonces, con esto lo podemos solucionar. Yo acá le doy a dar otro enter y va a seguir escribiendo. ¿Mm? Y fíjense que el recuadro de, que aparece alrededor del texto, de líneas punteadas azules, sigue creciendo. Eh, provincia de... Vamos no a escribir bien, está media lenta mi máquina de Chubut. ¿Sí? República Argentina. ¿Esa decía que es una de las formas? ¿Está? Fíjense que yo después lo selecciono con la herramienta de seleccionar. Me voy a alejar un poquito para que se note. Y aparecen las herramientas para un, eh, para un objeto. ¿sí? Lo puedo rotar. Fíjense que rota, pero el marquito sigue siendo rectangular. ¿sí? Eh, puedo tratar de estirarlo. ¿sí? Puedo tratar de estirarlo horizontalmente. Puedo... Eh, bueno, obviamente le hago un clic y lo puedo mover, lo puedo agrandar y achicar y va a tratar de adaptarse, pero el tamaño va a tratar de adaptarse al recuadro que yo hice. ¿Sí? El tamaño, ojo. Y ahora en el otro video les voy a mostrar de qué otra forma se pueden trabajar los textos. ¿Sí? Y después vamos a ver y viendo como como en otro video cómo ver los detalles cómo este arquear los textos cómo darle distintos formatos y todo eso.